¡Mari Mari compuche compuwenui! Adquinto paluta tu faci video Incheta fiestoforo pingen Fachanto inchinta amuleinta tu faci cuidado Tu faci programa meu Hoy día veremos el tema de cómo preparar el documento que vamos a trabajar con Inkscape el, Principalmente tiene que ver con cómo preparar el, el lugar de trabajo, el, el lienzo como se dice para que nos quede, para que sea cómodo trabajar con él. Eh, vamos a trabajar un diálogo que se busca aquí en archivo, file, ¿no es cierto? Document properties, o sea, propiedades de documento. Y se nos abre este diálogo que nos permite cambiar el tamaño de la página, que es precisamente cuando uno abre el Inkscape, cuando recién lo instala, se ve así el, el lienzo. Nosotros lo vamos a cambiar para que se vea un poco más más eh, amigable, que se pueda trabajar un poco mejor lo que principalmente nos da problema es el tema que el fondo es blanco entonces al ser blanco no, no hay un mayor contraste en lo que estamos trabajando porque si queremos poner letras de color blanco no se van a ver entonces para eso cambiamos el color de fondo en este diálogo acá al fondo y ponemos un tamaño perdón, un color más adecuado yo normalmente utilizo un color celestito gris, gris celestoso de esa manera también el segundo elemento que cambiamos es el borde de página el borde de página tenemos que aquí activar esto que se vea por sobre el dibujo eso quiere decir que es no importando lo que dibujemos siempre se va a ver la página que vamos a exportar y sin sombra para que no sea para que no, no se vea esa sombra que no la encuentro muy agradable Pero ustedes la dejan si les gusta y también vamos a cambiar el color del borde de color rojo. Así, perfecto. Finalmente podemos cambiar también el tamaño de la página. En este caso, pues está como A4, puede ser carta. Eh, asimismo se puede cambiar respecto de si lo vamos a usar con centímetros, milímetro Yo normalmente lo ocupo con píxeles porque utilizamos estas imágenes para la web. Entonces un buen tamaño sería 750 píxeles de ancho. Por mil de alto, más o menos, eso es una imagen eh, que se va a ver súper bien en la web. Ahora lo ponemos de manera apaisado, landscape que se le llama, y queda listo nuestro documento para empezar a, a exportar todo lo que queda acá adentro. Se, será exportable en el siguiente video Vamos a ver cómo hacer una, una bandera, eh, que es uno de los elementos más simples que podemos para poder manejar este programa. Felicitati a pula men. pulamien, manyumuin eh tamon muin, pa paelta tu fachi video. Le moria